Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con un pequeño saludo, nada más Para Los que observan el humilde canal De César Y darles un abrazo Decirles que Hay que seguir para adelante porque La vida continúa Los momentos Tal vez difíciles que pasamos pasan Van a pasar, van a pasar. Tienen que pasar ¿Quién diría que aquel video que yo hice el año pasado, donde hablaba de la reducción de población? Bueno, ahora ya está. Era inevitable. La lucha tiene que seguir. Tenemos que seguir siendo como somos. Y esto nos va a servir muchísimo para ser más humanos mejores seres más unidos acá arriba van corriendo los saludos para las personas que asisten el canal sigan asistiendo a este canal este contenido que hago con mucho cariño como les digo para ustedes porque yo también me espejo mucho en lo que hacen los, los demás pequeños canales no grandes pequeños canales que constantemente suben vídeos puede que no tengan muchas visitas pero saben que son los que me gustan más porque son muy luchadores los dejo con un hermoso vídeo ahora de eh, eh, José María Domínguez una bella reflexión para esta época tan tan complicadas que, que ya las vamos a superar un beso, los quiero Fíjense Y hasta la próxima Los más bonitos del mundo ¿Dónde estarán ustedes escuchando esto? ¿A qué hora estarán viendo esto? El tiempo igual se tiene En el instante En que captamos que somos los protagonistas De nuestra historia de amor A ver, Una frase que también puede disparar Quitarnos mucho sufrimiento, mucha enfermedad Mucha enfermedad física, mental Y emocional El dolor es inevitable el sufrimiento es opcional. Yo diría, perdón, no entiendo la diferencia entre dolor y sufrimiento. A ver, ¿a qué le llama usted dolor? Todo hecho molesto, bravo, perturbador de tu vida, que genera un shock, un impacto de dolor. Ejemplo, un accidente físico, la partida de un ser querido, una separación matrimonial o afectiva, la pérdida del dinero, el robo, el abuso, la humillación. ¡Wow! Un shock, la propia enfermedad. Eso es el dolor. Se dice que el dolor es un gran maestro. ¿Por qué es un gran maestro? Porque nos dispara un pensamiento profundo si nos planteamos qué queremos de nuestra vida. Pude haberme muerto, sigo vivo, sé que hay una gracia divina que se apiada de mí. ¿Qué vida quiero? Después de ese golpe muy brutal, ¿sigo siendo el mismo? ¿No reflexiono, no entiendo que ahora me merezco un cambio brutal para no repetir esos conceptos? Ese es el dolor. Gran disparador, gran maestro espiritual práctico. En cambio el sufrimiento es cuando no entiendo eso y me pregunto una y otra vez por qué a mí, para qué a mí, como Jesús lo permitió, qué horror, cómo me la hicieron, yo no me lo merecía, yo soy una buena persona. Sigo reviviendo mentalmente y machacando sin resolver ese conflicto. Entonces cada vez que yo recuerdo que casi me muero, que me abusó, que me humilló, que me robó, que me abandonó, soy humillado, abusado, robado, abandonado cada día de mi vida, 20 veces por día, como si me la estuvieran haciendo vivo los efectos en mi cuerpo, cuando eso sucedió hace 28 años, cuando vine a Santa Cruz de la Sierra, hace 10 días cuando tal cosa, y sin embargo no lo suelto. Ese sufrimiento, que es opcional, podrías elegir cortarlo para siempre, es el que te mata físicamente y en forma acelerada. El dolor dispara un gran crecimiento, el sufrimiento te destruye. Por eso, hoy, protagonista de mi historia de amor, lo que viví, no tengo por qué vivirlo nuevamente. La única gran noticia del pasado, de ese pasado, es que ya no vuelve. Ahora, ¿por qué voy a atraer nuevas situaciones similares a esas, si en este momento yo elijo cómo vivir? Si es que elijo cómo vivir. Genios hermosos, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Soy Claudio María Domínguez, nos vemos a cada estante.